Ayuda, no venga. Bueno, el objetivo es que las autoridades quieren sacar todo lo que se llama diversión y ruido de la calle, ¿verdad? Lo apoyamos, bien, pero nosotros no, nos dependemos de la música, necesitamos que nos permitan trabajar nosotros trabajamos el área de la música nosotros pintamos nosotros reparamos bocinas nosotros hagamos música en discoteca ensamblamos todo tipo de sistema de audio para vehículos discoteca y todo entonces lo que nosotros pedimos a las autoridades que cesen un poco ya que las autoridades quieren un, una navidad sin ruido entonces todo lo que tienen auto y negocio de música necesitan por lo menos que le den un que bajen un poco la guardia para que las navidades también se puedan hacer un poco alegres. Porque le ha llegado a usted algún, algún tipo de notificación que ya definitivamente sí. le... ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ya, ya nos ha mandado una notificación para que saquemos todo lo que es música de las calles. Nicolai, de todo, todo, entonces, todo de la calle. Alegamos que traten de buscarnos soluciones, no más atropello, buscar solución, porque todos vivimos de esto, este es nuestro trabajo, y así como nosotros, cada eh, cada persona que trabaja en un negocio depende de una familia, entonces, ¿dónde quedarían esa gran amplia familia si nuestro único trabajo, que no somos delincuentes, honradamente nos lo quitan? ¿Qué haremos? ¿a ¿Dónde nos iremos? Ahora que busquen soluciones y nos busquen un espacio donde nosotros también, si no quieren nos pongan a trabajar bueno, sí, correcto, otra pregunta las autoridades piden 55 decibeles que es lo máximo que puede tener la música, observen aquí tenemos 80, 75, nosotros hablando solamente, o sea que todo es un delito o sea, todo es un delito comprende, o sea, nosotros a diario nos enfrentamos a 100, 80 en nuestro trabajo ya sea el suyo, el mío, cualquiera una gente habla duro, por ejemplo ya tenemos 80, ya tenemos 100 ¿Comprende? Entonces, esa medida debe de ser regularizada, porque todo es ruido. Ahora, ¿qué, ¿qué es ruido para mí? Un motor. Eso es un ruido. Pero la música no es un ruido. La música es el alimento del alma, para el que no lo sabía.